Pandora, Panduro, Pandora Llego tarde y sin excusas soy culpable Lo dice tu expresión, no deja margen a la duda Claro que me abruma, de la nota mejor suda Si no hay portada bonita, no merece ni lectura escrito hasta en los finos laterales de la hoja Una escultura que jamás entrará empuja Mientras marchantes dibujan el camino hacia la brújula Ni Dios se fija en la mentira, el punto de partida no es Pandora ni siquiera aquello que la cápsula en La inmediatez nos devora ahora La estupidez es progenitora Y detrás de cada mal trago hay otro basta boca ahoga Que evita batir las alas o afrontar las embestidas de las olas Luego entran vértigos y tiritonas La esperanza se abandona Y el punto de partida no es Pandora Pandora Pandora, Pandora, Pandora. Llego tarde con la excusa de vivir lo que me cunda Absurda es la aguja que apunta a la marabunta La brújula bruma con su ruta hacia la punta Y la senda marcada no me renta Enfrenta de sus muros para ir campo otra través Ojo con sus colosos, sus nombres son anhelos y celos Nadie es mi nombre, respondimos a los cíclopes Y nos escapamos escribiendo un túnel bajo el suelo underground The lighthouse is far me gusta gustar y me gusta sudar Me suda gustar si no me gusta Mis gustos pueden cambiar pero si estoy a gusto de la nota mejor suda Mediocridad augura, se murmura que la fama bajo el fondo si perdura su pura basura Ilusión no son pajaritos en mi ser un cazador Me las abate por crítico y por infiel No cesa el pan y cisco, si el césar es el mercado Porque lanzáis verduras y ya es un campo de lagos. La arena es el teclado, la masa inculta al jurado La sentencia te ha llegado, es un pulgar para abajo Pandora Panduro, Pandora Pregúntate quién forza la caja de Pandora Pandora, Pandora Y quién parte, reparte el Panduro Panduro, Panduro Pregúntate quién forza la caja de Pandora Pandora, Pandora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 Y quien parte, reparte el pan duro. Panduro, panduro. La caja de Pandora es un producto de la industria y angustia. Todo es por dinero y la cultura por el suelo. Por la mierda de mensaje que patrocina su sello. Como consumidores responsables de ello.